Yo soy Hugo Medina, hace 35 años que trabajo en el INTA y para mí el trabajo es, es lo más grande que tengo, me levanto a la mañana y trabajo todo el día y es, es el amor para mí, yo vivo de eso y lo no mejor.